programa hemos venido hablando de eh, la invasión rusa eh, a ucrania de, de bueno de todo lo que se está viviendo en la zona de conflicto y hoy concretamente vamos eh, a charlar con una de las personas que está prestando ayuda comunitaria uh -huh. eh, justamente en, en polonia eh, que es eh, país fronterizo uh -huh. eh, Cascos Blancos es justamente la organización que está allí trabajando. Y Mariana Lorenz es doctora en ciencias sociales, especialista en seguridad y cuidados. También es traductora de inglés y forma parte de eh, justamente esta misión de siete personas, según tenemos entendido, que está ayudando allí a argentinos y también uh -huh. a civiles que eh, forman eh, parte o son de países eh, que integran la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinos. Latinoamericanos y caribeños. Uh -huh. Si Mariana nos está escuchando, le damos la bienvenida. Eh, aprovechamos para eh, decirles que nuestro WhatsApp, el 2613-44444, está abierto sí, para que, hablar del tema. Que nos manden sus mensajes, a ver, obviamente, bueno, qué opinan del tema, eh, si, están si están atentos a lo que va pasando día a día ¿no? con esta guerra. Así que los vamos leyendo, porque, bueno, la verdad que es un tema bastante feo y vamos a estar en primera persona, ¿no? Como decía Marisol, con Mariana Lorenz, que ella es parte de, lo, de los Cascos Blancos, en primera persona contándonos cómo están viviendo todo ahí, la situación que están atravesando y sobre todo los argentinos. Así es, así que bueno, vamos a leer sus mensajes, nos cuentan qué opinan de este trabajo eh, solidario que Cascos Blancos realiza en zonas eh, que lo necesitan en este caso, bueno, eh, aquí en, en allí en Polonia, ¿no? Eh, no nos cuentan qué, qué piensan de las misiones humanitarias, eh, qué piensan de lo que está sucediendo en Ucrania. Enseguida los estamos leyendo, compartiendo, como siempre, lo que tengan para decirnos. Eh, la situación es dificilísima. Eh, Rusia sigue atacando zonas donde eh, hay civiles y no precisamente objetivos militares. Eh, es descarnada eh, justamente la, la actitud, la acción que está llevando adelante Rusia y eh, los ucranianos uh -huh. están atravesando una situación que, que la verdad es terrible, que, que queremos preguntarle a Mariana. Eh, cómo lo viven, cómo lo viven? qué cuentan los claro. ucranianos, los argentinos y ¿Cómo? las personas de distintos países que han abandonado Ucrania. Mariana, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes por allí, sí, los estoy escuchando. Buenas tardes, gracias estás, por Mariana? este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, eh, ¿ya han asistido argentinos y, y demás civiles de, de países que integran la CELAC? Exactamente, sí, en eso estuvimos. Primero uh -huh. en Polonia pudimos asistir a cinco personas de nacionalidad argentina que regresaron vía Brasil uh -huh. eh, a, a nuestro país. Habían todos venido huyendo del conflicto bélico en Ucrania. También pudimos asistir a digo, dos ciudadanos bolivianos con la ayuda también de eh, diplomáticos de Bolivia. Siempre, digamos, en el marco de la misión que nos ha encomendado la Cancillería Argentina, el Canciller Cafiero y la Presidenta de la Comisión Cascos Blancos, Sabina Frederick. ¿Todavía quedan argentinos por asistir? Sí, sí, entendemos que, que todavía quedan argentinos por asistir. Eh, y ahora el flujo mayor es por Rumania, por eso aquí estamos. Uh -huh. eh, la, la comisión de cascos blancos que vino aquí para asistir al conflicto bélico a los ciudadanos argentinos y de demás países de la CELAC eh, se movió desde Varsovia. Uh -huh. ...y Polonia a Rumania. Ahora estamos en una ciudad cercana a la frontera. Bueno, felicitaciones por, por la labor que hacen. ¿Y cómo es la situación de ustedes? ¿Están cuidados, protegidos? ¿Qué, qué, qué sienten en este momento? No, bueno, eh, por supuesto que, que hay bastante preocupación... Uh -huh. ...porque el conflicto bélico continúa... Eh, ...y no, no parece que vaya a, a disminuir en los próximos días, pero bueno, nosotros en ningún momento eh, sentimos que, que podíamos estar afectados o amenazados porque siempre estuvimos en países eh, que si bien están en la frontera, eh, no, no están en el conflicto bélico. Uh -huh. Mariana, ¿puedes compartirnos algo de lo que hayan contado las personas que fueron asistidas por ustedes? Sí, fundamentalmente todos eh, coinciden en que, bueno, nada, han, han vivido momentos terribles y una odisea para ir de sus distintos lugares donde estaban en Ucrania, dejando todo atrás, su casa, sus mascotas incluso, eh, y, y todo lo que tenían para, para sentirse más seguros, para poder resguardarse, protegerse, eh, y... Bueno, han salido con, con lo que tenían puesto, con valijas pequeñas, con lo básico, y tienen que empezar su vida nuevamente, ¿no? Volver a construir todo de cero, ver dónde se van a ubicar. Claro, te iba a preguntar, eh, ¿qué tienen ¿qué pensado van a hacer? hacer? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué tienen pensado hacer con los argentinos que han tenido contacto? Quedarse ahí, volver... Bueno, hay algunos que, que ya volvieron a, a la Argentina, a Buenos Aires, a reunirse con sus familias y van a empezar un camino nuevo cerca de, de sus familiares que habían dejado para irse a, a residir en Ucrania, en, en Argentina, eh, pero otros bueno, van a ir a algunas ciudades europeas también, esperando por ahí que cuando disminuya el conflicto poder retornar a sus hogares en Ucrania. Uh -huh. las, las imágenes que, que recibimos por acá, como las que se este, difunden en el resto del mundo, son estremecedoras, ¿no? Eh, hay que tener una fortaleza particular para, para formar parte de una misión, como los, lo estás haciendo vos. Sí, eh, sin duda son historias muy fuertes, muy dolorosas, que a uno nada no, le parten el corazón. Eh, pero también es muy gratificante poder estar ayudando claro, y segura. asistiendo desde el voluntariado estatal argentino con la ayuda digamos, que nosotros estamos brindando a las embajadas argentinas en Polonia y ahora eh, la de Rumania eh, y también la de Ucrania que está eh, asentada aquí en Rumania porque tuvieron uh -huh. que desplazarse, fue una de las últimas embajadas en desplazarse desde la zona del conflicto bélico y están asentados aquí eh, en Rumania. Y bueno, eh, nuestra misión es asistir eh, a, a las embajadas, a los diplomáticos argentinos aquí en las zonas cercanas al conflicto, eh, porque bueno, tienen muchísimo trabajo para poder darle una asistencia a todos aquellos conciudadanos o ciudadanos de la CELAC que estén en una situación queriendo, digamos, huir del, del conflicto claro. y ir a residir a algún otro lugar o resguardarse en algún otro lugar. Claro, tengo entendido que ustedes se ocupan de la logística cuando se tienen que trasladar, de ayudar en la documentación y también del apoyo eh, en lo que tiene que ver con la salud eh, física y psicológica. ¿Tu tarea puntual cuál es? Bueno, yo, eh, yo soy socióloga, pero sí, el equipo es un equipo multidisciplinar que está compuesto por una enfermera, por una psicóloga, eh, dos logistas y también está con nosotros una persona de la Cancillería Argentina uh -huh. eh, que nos as está asistiendo con todos los trámites consulares y también... La traducción, porque habla perfecto polaco, entonces cuando estuvimos en Polonia claro, tema, fue muy útil poder también eh, tener a alguien que pudiera transmitir eh, lo que nosotros necesitáramos comunicar. Claro, bueno, y como decía Marisol, recién con las imágenes, ¿no? con las imágenes que vemos y todo lo que podemos ver con, por los medios de comunicación, como decía recién mascotas, eh, casas, todo destruido, y también veíamos muchas imágenes de chicos solos. ¿Cómo es la situación de los chicos cuando llegan solos? ¿Qué, qué es lo que, lo que hacen con ellos? Bueno, en Polonia eh, el Estado polaco tiene un sistema eh, de asistencia que está muy afilado y por suerte bueno hay, hay refugios en todas las zonas de frontera y se pueden guarecer ahí una vez que han cruzado la frontera, pero por supuesto han cruzado la frontera eh, durante horas en el frío haciendo colas para poder salir, como no pueden salir eh, los hombres que están en edad de hacer el servicio militar. Entonces hay muchas mujeres con niños pequeños, eh, personas mayores. Mujeres embarazadas eh, también, escuchamos mucho. Sí, también, por supuesto, sí. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el trabajo de ustedes allá eh, para tomar contacto con los argentinos que están necesitando de ayuda? ¿Cómo, cómo funciona toda esa logística? Bueno, no, fundamentalmente a través de las autoridades diplomáticas. Ah, bien. Como te decía, estuvimos eh, trabajando coordinadamente. Las autoridades la recepcionan y ustedes colaboran. Exactamente, las autoridades recepcionan los casos de eh, ciudadanos argentinos que puedan necesitar de nuestro apoyo y nuestra asistencia y nosotros... Eh, concurrimos a donde ellos nos indiquen para poder dar la asistencia que estamos haciendo. De la misma manera, ¿ustedes se encargan de trabajar con lo que eh, va a llegar en ayuda comunitaria eh, allá? Porque tengo entendido que la comunidad ucraniana ha hecho donaciones para que eh, lleguen para los refugiados. Sí, la idea sería que nosotros podamos recibir esas donaciones. Bien, bueno, Mariana, aprovechando que te tenemos acá y para conocer un poquito más de los cascos blancos, porque por lo que estuvimos leyendo, ¿cuántos fueron ahora? ¿Son siete personas las que están ahora ahí en Polonia? Sí, la comitiva de cascos blancos que vino en esta oportunidad, en esta misión, está uh -huh. compuesta por siete personas. ¿Pero ese es el total de los cascos blancos que hay en la Argentina o solamente no, son no, los que no. destinaron a viajar? No, estos son los que estamos destinados a esta misión particular, a viajar, eh, existe una base de datos a la que se puede accedir, acceder para poder eh, inscribirse eh, a partir de la página web de la Cancillería Argentina eh, y de acuerdo a las distintas misiones que puedan eh, existir, se va convocando a través de nuestra base de datos uh -huh. con las características ...que se requiera para cada misión en particular. O sea que hasta que hay personas que están interesadas... ...pueden ser parte de los cascos blancos. Sí, por supuesto. Uh -huh. Estamos eh, muy interesados en que todos y todas... ...aquellos que quieran sumarse... ...al voluntariado estatal argentino puedan sumarse. Bueno, qué Bien. bueno. Eh, de, de la gente que reciben como refugiada... ¿Cuántas personas piensan que será posible volver a Ucrania y cuántas, bueno, definitivamente han, han enterrado esa posibilidad? Bueno, nosotros no, no recibimos refugiados y no, no sé si ese es el, el término que están usando las autoridades acá tampoco. Uh -huh. eh, lo que nosotros nos ocupamos es de los ciudadanos argentinos y argentinas uh -huh. que eh, tienen alguna necesidad. Sí, aún cuando se trata de, de argentinos, argentinas y, y otros eh, y otras personas de países miembros de la CELAC, me, me preguntaba cuántos eh, aún tienen la esperanza de poder volver a Ucrania y cuántos dicen, no, definitivamente tengo que, que buscar otro lugar donde establecerme, volver a mi país. No, no, la mayoría de los casos con los que tuvimos contacto eh, en estos 15 días que venimos en eh, misión, no manifiestan la voluntad de volver a Ucrania. Claro, eso y pasa no más con que esa sea una posibilidad concreta en el futuro. Eso pasa más, más teniendo, con los ucranianos, digamos, ¿no? La posibilidad. Claro, sí, sí. sí los ucranianos que quieren volver a recuperar lo suyo, que han dejado una vida en, en su país, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchos argentinos estaban muy asentados, sí, tenían trabajo, sí. casa, mascotas. <ríe> Como les decía, que bueno, la verdad que sienten una pena enorme de haber dejado todo eso atrás, pero bueno, no, no, no ven la posibilidad en lo inmediato eh, ni tampoco, bueno, en el futuro cercano, lamentablemente, de poder hacer. Uh -huh. Decías recién llegamos a Varsovia, después nos trasladamos, ¿cómo sigue el trabajo? Bueno, ahora estamos eh, enteramente a disposición de la Embajada de Argentina en Rumania y la Embajada eh, argentina Ucraniana que están las dos trabajando aquí eh, en Rumania. Eh, nosotros estamos en una ciudad muy cercana a la frontera, dispuestos a que en cuanto nos... Eh, comenten de algún caso que tengamos que asistir, poder salir prontamente. Por eso nos asentamos aquí. Cerca. Uh -huh. Perfecto. Leíamos que el coordinador de, de la misión mm, decía que eh, nunca había visto una solidaridad de tal magnitud como la que ha visto de los vecinos de Polonia para eh, las personas que han salido de Ucrania. Sí, uh -huh. eh, bueno, Esteban Chalá, el jefe de la misión... Eh, ...y todos nosotros pudimos ver eh, claramente cuando estuvimos en Polonia... Eh, ...la solidaridad del pueblo polaco con los ucranianos que estaban huyendo del conflicto. Eh, en las estaciones de tren se pueden ver donaciones de alimentos, cual, ropa, cualquier cosa que pudieran necesitar... ...las personas que se estaban desplazando en tren al llegar a la estación central de Varsovia... ...los asistían eh, distintos voluntarios... Eh, también, como les comentaba, hay refugios, eh, se veían los edificios públicos en toda la, la capital de, de la ciudad polaca, uh -huh. eh, las banderas tanto de Polonia como de Ucrania, eh, y aquí, bueno, nada, pudimos ver eh, que cerca de la frontera están sentadas eh, muchas organizaciones no gubernamentales de asistencia humanitaria, también recibiendo a las personas que están cruzando la frontera, eh, de hecho, estábamos muy, muy conmocionados de ver cómo un grupo de, de chicos, de, de jóvenes, adolescentes, recibían a los niños y niñas ucranianos que estaban cruzando la frontera con un chocolate y un dibujo con las banderas de los dos países aquí también. Así que sí, es, es inmensa la solidaridad de, de los pueblos cercanos con los ucranianos que están eh, sufriendo este conflicto bélico. Qué ¿Ustedes se quedan hasta que eh, concluya el, el conflicto? ¿Hay recambio? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ahora estamos a la expectativa de, de las decisiones de, de la Cancillería de Argentina eh, y de la presidenta de la Comisión Cancos Blancos. Uh -huh. eh, en principio, eh, estamos a disposición ahora de, de la embajada argentina eh, en Rumania y Ucrania eh, a que en los próximos días nos digan si necesitarían digamos, eh, asistencia por cuánto tiempo más y ver cómo sigue esto. No no podemos preverlo sí, hoy claro, mismo, ¿eh? pero en los próximos días este, seguramente habrá alguna decisión al respecto. Uh -huh. Comentabas recién que parece que, que esta guerra no, no va a terminar. ¿En qué situación ves que está ahora? ¿Está empeorando? o sea, ¿Cómo está todo ahí? Bueno, no, digamos, lo, por, por lo que se puede percibir, eh, se han realizado ataques a, a blancos civiles eh, y los corredores humanitarios no han sido respetados. Entonces, bueno, vemos con, con preocupación que este conflicto pueda extenderse en el tiempo. Claro. Ajá. ¿Has estado en otras misiones, Mariana? No, es, es mi primera misión en, en Cascos Blancos. Ay, duro debut, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh, infinitamente agradecida eh, a, a la Cancillería Argentina y a Cascos Blancos por esta oportunidad, porque si bien es, es durísimo escuchar las historias de todos los compatriotas y otros miembros de, de la CELAC eh, sobre cómo están huyendo de este conflicto horrible. Eh, igual es, es eh, infinitamente gratificante poder ayudar. Seguramente. ¿Tienen un número más o menos aproximado de cuántos argentinos han podido asistir hasta el momento? M eh, bueno, la, la Cancillería Argentina ha asistido a alrededor de 83 personas en lo que va del conflicto. Uh -huh. ¿Y hay un número de cuántos este, todavía requerirían asistencia? Por los últimos números que tenían eran cerca de 29 personas, pero bueno, es, es, es muy variable eh, y no es muy difícil en, en el medio de este conflicto poder tener números certeros sobre eso también. Claro. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Bueno, la, la verdad es que es para nosotros un testimonio muy importante, el tuyo, que estás tan cerquita eh, de, de la zona de conflicto y que, bueno, has podido ofrecer allí un, un abrazo caluroso a nuestros compatriotas. Eh, ojalá la tarea de aquí en adelante sea este, cada vez menor y el conflicto cese y puedan regresar todos a la Argentina. Desde ya, bueno, como decía Daniela, felicitaciones por el trabajo que están realizando. Y no sé si hay algún tipo de, de pedido que requiera la, la organización, que haya que hacer, alguna ayuda en particular que se necesite. No, no, por ahora la verdad que, que tenemos todo lo que necesitamos, estamos muy... Eh, agradecidos de, de poder participar todos en esta misión, todos los que formamos parte. Les envío, aprovecho para enviarles un saludo caluroso también de mis compañeros de misión. Eh, estamos muy contentos y gratificados de poder ayudar, aunque sea un poco en este inmenso mar de, de, de dolor que es la un poco guerra. Que es ¿no? un montón, ¿no? También sí. es, es un montón. Y ¿no? a veces. Bueno, la, estamos también muy, muy contentos de que a veces con muy poco sentimos que podemos sí. ayudar y dar eh, ese abrazo caluroso que decías con un mate, darle un poco de hierba a un argentino. Un abrazo, a veces, ¿no? Un con bien. una familia argentina que hace dos años nos comentaba que no podía tomar mate porque no encontraba yerba. Ajá, ya un mate, con, a nosotros nos pareció muy poco, pero para ellos fue un montón, porque han vivido una odisea, una situación horrible, tratando de, de huir del pueblo donde estaban. Así que, bueno, estamos más que satisfechos con, con lo que se pudo hacer mira. hasta ahora. Leía al coordinador que, que decía eh, es tan importante para las personas que, que van llegando a ser recibidas por alguien que habla tu mismo claro, idioma que toma más claro por supuesto sí sí eh, bueno nada tratamos de, de ser eh, aunque no lo seamos sin serlo un poco una parte de su familia en Argentina eh, y por supuesto bueno nada todos los, los argentinos que ya partieron en, en el vuelo eh, que brindó el ejército brasilero y luego fueron a Buenos Aires nos mandan mensajes diciendo que ya están reunidos con su familia lo contentos que están, nos agradecen nos mandan fotos que ahora es bueno, ya no, no están en el, en el crudo invierno de, de esta zona del este de Europa ¿Qué temperatura están... hace Mariana? Hoy eh, hicieron cerca de 2 a 7 grados en el momento que hizo más, más calor uh -huh. eh, Así que fue un día de sol, pero uh -huh. frío Pero muy agradable Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio Muy amable No, gracias a ustedes por el contacto Gracias, Espero estén Mariana. muy bien y unas buenas tardes allí en Argentina. Gracias, Gracias. hasta luego. Bueno, Adiós. Mariana Lorenz, doctora en ciencias sociales, especialista en seguridad y cuidados, que integra la misión de cascos blancos que está eh, trabajando y asistiendo a Argentino y a civiles de otro miemb otros miembros de la CELAC allí en Rumania ahora. Primero ah, estuvieron en, en Polonia, Polonia, ahora están ah. en Rumania. Uh -huh. Bueno, llegaron mensajes.